Bueno, estamos con Silvia Leiva, que es delegada de personal de Alhambra Bus, de CGT. Eh, muchos la conoceréis ya porque es muy activa en la defensa tanto del transporte público en nuestra ciudad y también de los derechos de los trabajadores, por supuesto. Yo además te agradezco, te agradezco un montón que haya venido hoy. Me ha facilitado mucho esto en ese momento que yo estoy con, con dificultad para moverme. Eh, pues me partí una pierna el domingo cuando ¿Penso? el partido de santa vela este los políticos pues <risa> ha habido una baja sí sí pero nada que el tiempo no cure así que aquí a echarle paciencia y punto y eso muy agradecida de que, no, que hayan venido yo nada eh, nada. esta mañana le llamaba llamado a silvia porque con todo lo que está pasando con la raíz del, del accidente que hubo con el tren y de las decisiones que se están tomando pues me parece que era necesario hablar tanto de movilidad de los centros históricos como de una preocupación que está surgiendo es que va a pasar también con esos trabajadores y también pensar sí, qué pasó bien. antes yo la he llamado esta mañana y además en su día de descanso la he encontrado que, o sea, por tanto doble agradecimiento que te hayas venido en tu día de descanso yo además siempre recurro a Silvia para estas cosas porque tiene una perspectiva en general, el transporte público en la ciudad muy buena, tiene mucho conocimiento y esa sensibilidad también hacia lo que pasa con los trabajadores, ¿no? que al final siempre terminan pagando el pato de estas cosas. Así es. Entonces, eh, bueno, estamos sabiendo por una parte de primeras se decía que se eliminaba ese, ese, tren turístico, ese tren turístico, luego se ha dicho que era una suspensión temporal, luego se ha dicho que se cambiaban las rutas y en este camino, pues claro, surge eh, la preocupación de qué pasa con la zona. Por una parte, buena noticia, ¿no?, porque es algo que estaba afectando al barrio. Sí, eh, efectivamente, mira, yo quiero irme un poquito hacia atrás, ¿no?, antes sí. de que el tren turístico eh, existiera. Antes de que el tren turístico existiera, había una línea que ahora, con el nuevo plan de movilidad, pues, se, se ha retomado, que es la línea C32. Se llama C32, antiguamente se llamaba 32. Esta línea la explotaba Alambrabun y la hacíamos los trabajadores de Alambrabun y conectaba los dos barrios turísticos, la Alhambra y el Albaicín, y viceversa. ¿no? Entonces, pues en esta línea, nosotros teníamos, era nuestra línea estrella se alcanzaban ocupaciones muy grandes, ya sabes tú que eh, Granada vive muchísimo del turismo, claro. y entonces esta línea podía hacer un itinerario pues, por el sitio más bello de Granada, que son los barrios turísticos. Claro, y además daba servicio también a los residentes. Aparte ¿no? de eso, daba también el servicio a los vecinos tanto del Albaicín como el de Realejo. Eh, también existía un bus turístico el Sin City o City Tour es que no me sale bien el nombre vale sí, lo sí, del... es, es, que estaba es, tenía techo descubierto que te, era como los sí, londinenses que es. Te ir es que te puedes ir a Londres y existe te va a Málaga te va a Sevilla te va a... todo bueno pues existía tanto ese bus turístico y también existía la línea de golpe y por rastro pues nos dicen que va a haber una obra en la carrera del Darro porque el empedrado estaba fatal y entonces pues se suspende esa calle, se queda cerrada y se suspende la línea 32 por ese motivo y de un plumazo desaparece. Totalmente, totalmente la línea totalmente la línea 32 desaparece. Eh, a nosotros nos sorprendió mucho, al desaparecer esa línea pues mermó la carga, la carga de trabajo en la Alhambra 1 y muchos compañeros que trabajaban eh, pues se quedaron sin trabajo, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué pasa? Pues que cuando se abre esa calle Dicen que es peatonal Y que el transporte urbano No puede pasar por ahí Sin embargo, lo que ocurre Es que hay Un tren turístico Que sí puede pasar, que mide 24 metros de largo ¿Vale? Y bueno, pues los vecinos se alzaron Con muchísimas protestas Porque no entendían Que un tren que mide tanto sí si pudiera pasar y el bus que, que es para un transporte público pues es mucho más cortito claro, en ese claro. tren turístico es lo que dice un tren turístico que no suben los vecinos, no No que el no, precio no solo por el precio del billete y aparte porque no podían subir con bolsas de la compra o con carritos o con carritos de bebé no porque va a estar enfocado es que a estar al efectivamente efectivamente bueno pues eh, con esta implantación del bus turístico nosotros perdimos muchos puestos de trabajo y también desapareció el bus turístico, el otro, el, el otro que había, que hacía? se hacía otra ruta, además. No, sí, porque... ese, ese, ese bus turístico daba cobertura pues a un turismo que, que todavía demanda ese turismo. Nos preguntan mucho por ese bus, porque como en todas las ciudades existe, y por ejemplo, pasaba por la Alhambra, pasaba por el Parque de las Ciencias, pasaba por la Cartuja, pasaba por la Plaza de Toro, ¿vale? Y qué casualidad, que aparece ese tren, eh, perdemos puestos de trabajo tanto este bus turístico como, como el alambrado, efectivamente. Sería. Bueno, ahora es el 32, entonces es el 32. Efectivamente. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Pues que este tren empieza a pasar y los vecinos empiezan a protestar porque si dicen que es peatonal no entienden cómo este tren pasa. Claro. ¿Vale? Si pasa este tren y pasan vehículos autorizados del Ayuntamiento, ¿por qué no pasa él? Hay mucha población mayor en esa zona del Albaicín que no podía acceder a su casa porque le cortaban eso, con los cuales estaban desterrando a los vecinos, al Que gente ocurre? igual que se planteaba que iba en bus, pues si tiene coche coge el coche, se satura más todavía el barrio. Entonces, eh, ahí se generó un, pues bueno, un enfrentamiento entre los trabajadores. Porque claro, cuando tú ves que te quitan tu puesto de trabajo y que tú tienes un sueldo para llegar al final de la vez y que se lo están dando a otra persona, te están enfrentando a ese trabajador, cuando ese trabajador no tiene ninguna culpa. No tiene culpa porque claro, ninguna. Los, trabajadores, los puestos de trabajo que se perdieron en el autobús este del techo descubierto el city, y, sí, y en el C32 no pasaron todos ellos. Alguno pasaría, pero no ¿Alguno? pasaron. No. No. Bueno, porque claro, ni eran las mismas empresas. No ni se estableció desde el ayuntamiento que era el concesionario una, ¿no? el que hacia la concesión una obligación de subrogar, nada no hubo una preocupación de qué pasa con estos trabajadores no, es decir esos trabajadores que había en ese bus turístico desaparecieron ya decía, a nadie le importó lo que sucedió con ellos hay algún trabajador de ese bus turístico que ahora está trabajando en el tren turístico algún compañero nuestro también que está trabajando pero claro, no fueron ni los 15 de un lado ni los 15 de, un, claro, de otro ni con las mismas ni manteniendo como su antigüedad ni nada, o sea que no hubo esa. Hay empresas diferentes, trabajo distinto. Bueno, pues ya está, nosotros hemos estado coexistiendo, iba a decir conviviendo, pero vamos a decir coexistiendo, claro. es decir, cuando lo, me refiero a nosotros, es a los trabajadores de alambre, claro. junto con los vecinos. Con este servicio. Los vecinos eran los más afectados porque eh, el hecho de no disponer de un transporte público porque estaba el tren turístico, eso es algo que a ellos le... le no lo podían no lo no. Entonces, bueno, tampoco nosotros entendimos cómo la empresa no hizo ningún alegato al ayuntamiento solicitando la devolución de esa línea, porque es una línea 100% rentable. Claro, habla de la 32, esa que es conectaba al Alhambra y al Baixi. Efectivamente, efectivamente. Claro. 100% rentable porque siempre, si tú siempre vas el sistema de la autobús, va siempre a tope. Claro. Porque es que el recorrido es precioso, prácticamente la, el mismo recorrido que hace el tren turístico, solo que el tren turístico amplía porque entra a la plaza de la Romanilla y nosotros no, pero si tú quieres ver los dos barrios antiguos, si tomas el tren y tomas el autobús, el itinerario es el mismo. claro nosotros ¿Qué pasaba? Que nosotros sabíamos que el tren, porque como somos trabajadores pues, zapateros de zapatos, conocíamos muy bien la deficiencia que iba a tener ese tren a la hora de empezar. La, la deficiencia más pues era el asfalto. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le ocurre al albaicín? Pues que por las características ya sabéis todos que no es asfalto, sino claro. que lo que tiene es empedrado. Y además con mucha pendiente. Efectivamente, unas una pendientes muy pronunciadas, claro. tanto hacia arriba como hacia abajo. Claro. Entonces pues bueno... Eh, yo no dudo de la profesionalidad, al revés, son conductores excelentes, los conductores del tren turístico, doy fe de ellos, es que son compañeros míos. Pero si y llevas un, vehículo que, lleva no, un claro. vehículo que no está adaptado a las características de ese itinerario, pues un empedrado cuando lleva muchísimo, El asfalto, ya de por sí, cuando empieza a llover por primera vez, está súper deslizante porque sí, hay mucho polvo, sí, efectivamente. Sí. Pues si encima es un empedrado. Eso es muy, muy, muy delizante. ¿Qué ocurre? Pues que han tenido varios accidentes justo en esa zona de empedrado con tanta pendiente y... Bueno. Claro, este no es el primer accidente que ocurre. No. O sea, ya ha habido pues de quedarse atascado mucho tiempo sí. de, y no poder pasar vehículos de emergencia. O sea, no. realmente era un problema. Sí, así es. Claro. Bueno, pues o sea, que ya está. Realmente. Eh, que, el, que este servicio, o por lo menos que cambie la ruta, o incluso que se elimine, pues eh, parece que es un, algo adecuado y que venía pidiendo el barrio, tanto el albertín como los vecinos del centro también, desde hace mucho tiempo, y siguiendo sí, no, lo del realejo, sí. si no realejo, me consta eso también. Sí. Mm, claro, ahí lo de la preocupación por los trabajadores, lo que vemos es que ha habido ¿no? el... el, el <risas> Ha habido como una destrucción y creación de empleo, que al final no es creación de empleo. Que y sobre todo una incertidumbre para los trabajadores. Eso es lo que te iba decir? a decir. Para mí es decir, ahora llega un partido político y tiene una idea y, y ve oportuno quitar esto y ponerlo otro, pues como está todo el transporte en la ciudad de Granada, ¿vale? Y entonces, eh, pues quita esta línea y pone la otra. Eh, no sé yo hasta qué punto se piensa de verdad en las necesidades de todos los usuarios. Claro. Y ahora llega otro político y, y piensa, pues no, ahora esto lo voy a hacer así. Y los trabajadores estamos ahí, a merced de lo que diga uno u otro. Y no se piensa en las necesidades, se piensa verdaderamente en las necesidades de, de usuarios y trabajadores. Porque además esto también lo estáis viviendo vosotros con las propias líneas de Alhambra Bus. Ahora cuando se vuelve a poner el C32 os quitan frecuencias del C31 y del C30 y al barrio en realidad se le deja sin servicio porque el C32 lo utilizan muchísimo los turistas y muchas veces no me imagino que llega el... Amor. ¿Tú que entiendes por la palabra refuerzo? Pues poner más, más buses ¿no? claro. vale, Pues yo te puedo decir que antes de la implantación de la nueve, del nuevo plan de movilidad con la línea C32 había más servicio que ahora con la línea C32 ¿Vale? ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos una línea en el Albaicín y otra línea en el Realejo. Al implantar esta nueva línea nos han quitado servicios del Albaicín y servicios del Realejo, por lo tanto no han reforzado ni tampoco has igualado, al revés, ha disminuido el servicio. Y, por ejemplo, los vecinos del Albaicín, cuando quieren subir al Albaicín, pues cuando están en avenida del hospicio o están en Catedral, se encuentran que solamente hay dos autobuses para subir al Albaicín, ¿vale? Porque el 32 no pasa por, por la catedral para subir al Albaicín, es claro. al revés, baja de la Alhambra lleno y tampoco puede subir a nadie del Albaicín cuando llega a una Plaza Nueva, con lo cual siguen desterrando a los vecinos del Albaicín y ocurre igual en el Realejo. Claro. Si el 32 viene, viene lleno? lleno, cuando llega a la parada del Realejo ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué significa? Pues que hay una necesidad real de, de, de servicio y más en la época que estamos. Nosotros, desde que cambian la hora, casi hasta después de Reyes, hay una frecuentación de, de turismo tremenda. Estamos claro. en una ocupación muy alta. Este mes y el mes siguiente son meses muy fuertes de turismo en Granada. Y bueno... creo que la solución de esto es reforzar frecuencias. Claro. Es decir, se podrían y recuperar Y certificar. recuperar puestos de trabajo que no sé si sabes que con este reordenamiento... Nosotros eh, no nos daban garantía de lo que iba a pasar con la línea C32 y pedíamos que subrogaran a los trabajadores. Sí, no sé, decía, de, decía la concejana que, que, no, que no, no se va a perder ningún puesto. puesto de trabajo. Nosotros hicimos un encierro en el ayuntamiento de Granada, no sé si lo sabes, porque... Ay, si lo sabes, ¿no? Pues no sé si lo sabéis vosotros que hicimos un encierro en el ayuntamiento porque nadie nos había explicado qué iba a pasar con nosotros, con los trabajadores, al recuperar esta línea C-32. Eh, ¿Cuál fue la sorpresa del alcalde? Que creía que sabíamos cuál era la propuesta y no teníamos ni idea. Eh, la idea era recolocar a los trabajadores de Alhambra Bus puesto que nos han quitado la mitad de los autobuses, la mitad de los servicios, lo han pasado a esta línea, ¿vale? Quitaron de las otras dos líneas, lo han pasado a esta línea. Y esta línea ahora la gestiona Robert. Efectivamente. Entonces, nos prometieron que nadie se iba a quedar sin trabajo. Y eso no ha sido así, es decir. Eh, lo que ha ocurrido es que no nos han subrogado, sino que nos han aplicado un ERE extintivo. O sea, terminan los contratos, los despiden, en definitiva, Efectivamente. y van recontratando en Robert eso. Pero, es decir, reconocen que somos el mismo grupo de empresas ¿vale? Porque Alhambra Bu es Robert, por es mucho que servicio. digan que no y que es el mismo servicio, hacemos el. de hecho ya lo estáis viendo, los compañeros de Robert hacen el mismo servicio que nosotros, ¿vale? Hacemos lo mismo eh, Lo único que pasa es que en vez de subrogarnos pues dicen que solamente eh, sobran 11 trabajadores en Alhambra Bu ¿Para qué? Para que de esta manera los servicios que quedan en Alhambra Bu queden cubiertos yo es que no lo entiendo. Si se llevan la mitad de los servicios, llévate la mitad de la plantilla. De la plantilla, claro. No se llevan ni a un tercio de la plantilla, ¿vale? ¿Y el Con lo cual, el, toda la gente que tenía contrato a tiempo parcial, es decir, que estaban trabajando de forma eventual, ojo, que llevaban en la empresa hasta 8 o 9 años trabajando, algunos tienen hasta 300 contratos, se han quedado sin trabajo. 300 contratos consecutivos. Sí. Es que esto es, es... Ojo, que no, no puedo decir que han sido despedidos, Marta, porque es que, es que no nos han vuelto a contratar. Y eh, hay un problema de no, lenguaje, no. claro. Es decir, si dice es que están despedidas, están mintiendo, ¿vale? Pero parece que el problema claro, está vale, de claro. base, en que tú no puedes tener 8, 9, 10 años a un trabajador, un contrato, otro contrato, otro contrato, otro contrato. Ahí esto no puede ser, y mucho menos en el transporte público. Esto es que. No sé si sabes que nosotros, desde que se implantó el nuevo plan de movilidad. Al sobrar gente en Alhambra U, estos 12 trabajadores de, de tiempo eventual han sido a la calle. Pero es que aparte tengo siete compañeros todos los días en una sala de conductores, sin trabajo, porque están esperando a ser recolocados y llevamos así desde julio. De nuevo estamos en las mismas, es enfrentar a los, a los compañeros. A los compañeros. Sí. O, o sabes sea, por qué? dividir las cosas en empresas Diferentes. distintas cuando es exactamente el mismo servicio. Así es. La carga de trabajo sigue estando ahí, incluso haría falta más, porque lo que estamos viendo es sí. que si tú eliminas el servicio del tren turístico, que como decimos, no cumple condiciones para no. el barrio, lo que tienes que hacer es reforzar las líneas que tienes en ese barrio de transporte público, tanto para servir a los turistas como para los residentes, o sea, reforzar mucho la C32, pero también las otras, y eso siempre sí. eso vuelve a ser hecho, el... y es beneficioso para todos y además que lo que decías y es que si es ocupación 100%, 100 es que se cubre de, sí. de billetes, y aunque no se cubra, que es que el transporte público hay que subvencionarlo porque eso quita coches, quita contaminación, en, en definitiva, o sea es que es, es la apuesta que hay que hacer, entonces lo que pasa es que esto es el, debería ser, si es el mismo servicio debería ser una sola empresa. Así es, eso es lo que te iba a decir, ahí es donde iba, yo ¿por qué hay ese enfrentamiento entre trabajadores de un lado y de otro? Eh, no sé si sabes que hay una sentencia que dice que el transporte de la ciudad de Granada no se puede subcontratar y que cualquier acuerdo es ilegal. ¿no? Por eso eh, Robert ha recuperado esta línea porque en realidad todas las líneas deben de pertenecer. Es que a nosotros estamos contentos de que la hayan recuperado, claro. pero deben de recuperarlas todas pero claro con los trabajadores, con los trabajadores. no se pueden dejar los trabajadores es que no, que no sé si caminan. sabes que cuando se implantó la línea D hace cuatro años teníamos una línea se nos quitó no se nos subrogan los trabajadores recientemente en febrero estábamos también prestando el servicio de las líneas buo nos las quitan bueno no las quitaron no voy a decir nos quitaron porque no nos quitan nada es decir nos quitan los puestos de trabajo es decir esas esa líneas vuelven a donde deben de ir pero llevaron a los trabajadores no se nos subroga. y ahora ocurre lo mismo entonces nosotros tenemos un sin de pensar en un futuro, en esa incertidumbre qué va a pasar con nosotros. Seguimos a merced de lo que el político de turno decide hacer con nosotros. Todo esto, lo que tú dices, si todos perteneciéramos a la concesionaria, no habría este problema ni habría enfrentamientos de compañeros. ¿Por qué? Porque cuando se hizo esta subcontratación, lo que se alejó, alegó perdón, era que nuestras líneas eran turísticas. Ese era el matiz para poder subcontratar. ¿Vale? Entonces ahora ya se sabe que no se puede hacer. Pues si, si sabéis que no se puede hacer, subrogarnos y rescatar todas las líneas, todas las pero líneas. con los trabajadores. Fíjate, y, incluso... Y no enfrentar a los compañeros. Claro. Perdona, ¿por qué? Voy en ir a un segundo. ¿Por qué enfrentar? Porque antiguamente toda, todos los trabajadores pasaban primero por Alhambra... Es que por eso perdóname que te... No, no, explícanoslo. explícanoslo. Primero pasaban por Herederos de Gómez, que es la otra subcontrata del transporte de la ciudad, dentro del transporte de la ciudad de Granada, que aunque creáis que todos somos de transporte Robert, sí y no, es decir, hay dos subcontratas, una es Herederos de Gómez y otra es el Herederos de Gómez es la línea 33 que va desde Lancha de Cene a la estación de autobuses y viceversa. Y la otra subcontrata somos nosotros Alhambraú, que somos los que prestamos las línea de la Alhambra, del Albaicín y de mis queridos vecinos del Sacromonte, que no nos lo hemos nombrado y que tampoco están satisfechos con el servicio que tienen. Bueno pues entonces antiguamente para entrar en la bolsa de robes primero había que pasar por las dosis subcontratas. Eh, cuando yo entré aquí a trabajar y mis compañeros se nos prometió que íbamos a estar un año a modo de autoescuela por decirlo de una manera para que lo entendáis ¿no? y que al año pues pasábamos a, a la bolsa de robes y, y así nos han hecho hasta hace 12 años. ¿Qué ocurre? Hace 12 años nos dijeron que la bolsa eh, no se podía pasar más gente porque estaba a tope y bueno, pues... Nosotros hemos sido castigados, y lo digo así, a quedarnos en Alhambra U y no nos ha quedado más remedio que movilizarnos porque se nos a ese derecho. ¿Qué pasa? Pues que a raíz de nuestras movilizaciones, porque si no es por nuestras movilizaciones, aunque tenga gente que no lo reconozca, pero es así, si no es porque mmm, jurídicamente hemos empezado a defender nuestros derechos y a movilizarnos, pues que, que veíamos que teníamos carga de trabajo y que íbamos a la calle. ¿no? Claro. Pues... Mmm, la gente empezaba ahora, la gente, si tú por ejemplo ahora vas a Robert, directamente le entras en la bolsa de Robert, cuando antes no era así. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es, entrar a Robert, lo mismo que hacían nuestros compañeros, que llevamos a, trabajando aquí 11 y 12 años, es nada más. ¿Qué pasa? Que ahora cuando la gente de bolsa de Robert ve que nosotros entramos antes que ellos, entre comillas, que llevamos aquí 12 años, claro. ahora, se enfadan. ¿Por qué? Porque ellos piensan que se van a quedar sin trabajo. Vale, Entonces están... Claro, a enfrentar, a los, enfrentar ¿no? a los trabajadores. Efectivamente. Todo esto cuando es el mismo servicio. Y es que incluso y la no misma habría, empresa, claro, incluso no habría. Sí, porque incluso en los autobuses turísticos, al menos en los anteriores, tenía también acciones rover, por sí. lo que me cuentas. O sea, sí. que es que al final es la sí. misma cosa. Pero es que es más, es que estos servicios los podría prestar directamente el ayuntamiento. Es que en todas las ciudades de España, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga con gobiernos de todos los signos y sí. políticos, no depende sí. de eso. Son empresas municipales de Entiendo. transporte, sí, porque bien. al final mmm, es un servicio suficientemente grande como para mantener una plantilla sí. y eso además da una flexibilidad de decir pues ahora tengo más necesidad aquí, tengo más necesidad de allá uh -huh. y sin diferencias laborales. Sí. Así, así es, bueno, sin diferencias en las condiciones de, de trabajo. Porque además, claro, mmm, el otro enfrentamiento que está habiendo no ya solo entre trabajadores. Ahora, con esto del bus turístico, del tren turístico, lo que están estamos... Quiere salir. Con esto, lo que estamos viendo también es que hay un... están enfrentando a los vecinos con los trabajadores. Sí. Porque los vecinos tienen tenían la demanda histórica de decir que no queremos el tren turístico en el vecino, y además nos está quitando nuestro servicio público, que eso es un puesto de trabajo. Y entonces ahora es... claro Se responde a la necesidad de los vecinos, claro... La gente pierde sus puestos de trabajo cuando en realidad ese trabajo sigue haciendo falta. Si se refuerzan las, las frecuencias necesarias, tanto para turistas como para residentes, en el transporte público, Así es. todos esos puestos son necesarios y más. porque sí. vosotros habéis perdido en Alhambra sí. Bus, la gente que está esperando la bolsa de Robert, los la gente, los conductores del tren turístico también. Sí. Aparte de que se cambie la ruta, de que se vuelva a poner este tren turístico por unas zonas... Ese autobús turístico por una zona donde sea más sencillo el tránsito, es decir, se puede hacer, claro, se puede hacer, cartuja, se oja, todo... nadie debe de perder su puesto de trabajo y es más, yo creo que hay soluciones viables como para que todos trabajemos con lo que tú estás diciendo, es decir, y, y, y dar cobertura tanto a necesidades de vecinos, eh, de usuarios, de, de, de turistas y también es decir, eh... El turismo, pues si quiere coger ese tren turístico, pues estupendo, a mí no me parece mal, eh, pero darle una cobertura que cubra de verdad realmente esa necesidad sin abandonar a los vecinos. Y sin dejarnos a los, a los trabajadores en el camino, de ninguna empresa, ¿eh? porque de verdad que aquí no, aquí no salió en los periódicos como sale ahora lo del tren turístico, que qué va a pasar con esos trabajadores, no salió en los periódicos ese bus turístico cuando se quedaron sin trabajadores, sin trabajo esos trabajadores. Claro, porque al implantar este al implantar ese, quitaron, como nos contabas antes, la 32, se perdieron como 15 puestos de trabajo uh -huh. y quitaron también el bus eh, Turístico, turístico, el grande, el que no tenía techo, y que hacía una ruta pues como la que se están proponiendo ahora, por la plaza de toros sí. y demás, y ahí también se perdieron 15 trabajadores. Sí. En realidad, se pierden 15 puestos, 15 puestos y se ganan 30. Los puestos son los mismos, pero la sí. gente se queda en la incertidumbre porque sí. no es la misma gente la que pasa. No hay nada garantía. Eso es lo que vemos que hay que, lo que habría que resolver. Sí. Sí. Claro. No pueden estar ahí en medio los intereses de las empresas peleando, ¿no? arañando por un beneficio, reduciendo costes laborales, ahora su contrato esto pero es parte de mi mismo grupo pero así les puedo poner condiciones peores, no, no. o sea, eso tiene que ser ver el interés de toda la ciudad, del transporte público y los trabajadores en condiciones, en buenas condiciones eso, y todos... Por eso país. es lo que hay que pensar, realmente estamos pensando tanto en vecino, pasajero. Tú, ya me refiero a turistas, vecinos y trabajadores si realmente se piensa en todo se da cobertura a todo o realmente vamos pensando en que a mí se me ocurre esta idea y yo creo que esto es lo mejor porque ahí tienes que cerraron la carrera del darro, la pusieron peatonal vale que es cierto que cuando llega el fin de semana es un hervidero de gente ¿Vale? Pero hay que contar con vecinos y hay que contar con trabajadores y hay que contar con todo y alcanzar entre todos una solución, no tomar una solución, una decisión, sin consultar con nadie, y con todas las consecuencias que eso lleva a cabo. Entonces siempre es lo mismo, es decir, al final nunca se cuentan ni con vecinos ni con trabajadores es que terminan pagando el pato además, ¿no? sí. aunque los puestos sean los mismos, pero se recoloca a la gente y se le genera esa incertidumbre que también la deja digamos frágil a la hora de defender sus derechos y entonces se hace hay ese círculo en el que estamos y del que hay que salir porque también está pasando en el metro, los trabajadores del, del yo, metro, yo no, doctor, no sé qué es lo que pasa, meta, es una cosa tremenda <risa> yo bueno, no sé lo que pasa en esta ciudad, Pero además al intentar, está de el el metro... huelga los taxis, está de huelga el metro, estamos de huelga los trabajadores de Alhambra Bus desde junio del año pasado y ahora la otra subcontrata de herederos de Gómez también ¿Qué está pasando? ¿Realmente no nos estamos dando cuenta de esa precarización de derechos que tenemos laborales, que cada vez estamos perdiendo más derechos laborales? Que es que nadie nos garantiza nuestros puestos de trabajo. Y en paralelo, del transporte público también, sí. porque entra en funcionamiento el metro que vamos, estamos todos felices, o sea, realmente mmm, funciona muy bien, es la solución del sí. transporte público que necesitamos. En los pueblos a los, que, en pueblos a los que no llega el metro, al implantarse el metro, se han eliminado frecuencias de transporte metropolitano. Es, mira, una, una cosa muy bárbara. Ahí también se han perdido puestos de trabajo y servicio. Entonces, y por otra parte, tenemos a los trabajadores del metro, pues eso, en precario y de esa manera, porque también es una subcontrata. Mientras tanto, esta grandes empresa enriqueciéndose con un beneficio industrial que ni te cuento. ¿vale? ¿Quién paga siempre? Los trabajadores, sean del metro sean de, del bus turístico, sean del tren turístico, sean del transporte urbano, es decir, al final siempre pagan los trabajadores y luego la empresa enriqueciéndose. Tengo una amiga que ha creado una plataforma de los pueblos que por los que han sido afectados las líneas del consorcio eh, porque pasaba el metro, ¿no? Y Entonces me dicen que ellos están contentos con el metro que por ejemplo cuando llega Malacena estupendo, pero que Malacena es muy grande y que hay una zona por la que Malacena pasaba ese servicio de autobús y que le han quitado el autobús de un plomazo y que están muy descontentos con claro. eso porque ahora no los conectan y a lo mejor tienen que andar un kilómetro o dos para poder coger el metro y que de esa manera prefieren irse andando antes que coger el y quien debe o coger coche, el, coche, coge el coche otra coger vez, normal, natural, natural. Efectivamente, entonces lo mismo: realmente estamos pensando en las necesidades de o estamos pensando en las subvenciones de? Exactamente, porque es que además tenemos que el transporte público, aunque lo lleven empresas privadas y esté así todo fraccionado, que al final, miras, rascas un poco y son todas las mismas, detrás está lo mismo, en realidad no es por cuenta de riesgo de la empresa, porque lo estamos pagando lo que no se paga de billete lo paga la administración que corresponda, en el consorcio, consorcio, que está la Junta de los Ayuntamientos, en el transporte urbano, el ayuntamiento. O sea, que en realidad ese servicio lo estamos pagando íntegramente. ¿Qué sentido tiene que haya ahí una empresa cuando no hay riesgo? ¿Qué sentido hay que haya un beneficio? Al final siempre llegamos a la misma conclusión, es decir, que hay que unificar el transporte público y el metropolitano y que, eh, que sea público, que sea directamente gestionado público. Pues una remunicipalización de del servicio abrataría muchísimos costes, ese beneficio industrial iría a la arca del ayuntamiento, efectivamente. Y no cambiaría muchísimo las cosas. Es que yo lo que no entiendo es que tenga compañeros en una sala de conductores que la empresa le esté pagando el sueldo y sin embargo, esos trabajadores que podrían estar ya trabajando en robles, pues la empresa tiene que estar pagando a otros trabajadores que hagan ese trabajo que estos trabajadores están sentados. Y luego dice el ciudadano, y todo eso lo pagamos nosotros. Efectivamente, no sé si te acuerdas que el año pasado subieron el precio del autobús para pagar la deuda de Robert y que la deuda sigue estando ahí. Es decir, suben los precios, bajan los sueldos, la gente a la calle y cada vez empeora estamos... el peor servicio. Efectivamente, empeora el peor servicio porque ha bajado la frecuencia, la ha ampliado muchísimo. Pagas más billetes y la gente más descontenta. ¿Qué pasa aquí? No es accesible ese plan de movilidad real. Claro que hay. No. Por eso, eso están en guerra el, los vecinos, por eso estamos en guerra los trabajadores. Desde aquí mi apoyo a todos los trabajadores, tanto del metro como del taxi, como todo, todo el transporte. Es decir, lo entiendo perfectamente y, y nada, que para lo que nos necesiten que nosotros también estamos aquí. Estamos luchando por nuestros derechos y no vamos a cesar te cuento que, que vamos a empezar de nuevo con las movilizaciones porque tengo 12 compañeros que se han quedado sin trabajo y nos prometieron que nadie se iba a quedar sin trabajo y nos vamos a empezar otra vez a movilizar y bueno ya os anunciaremos que sí, vamos a seguir con una acampada, con una junio y vigilia eh, y allí nos vamos a parar hasta que nos den una solución para ello porque lo que no puede ser es que nos digan eso, la carga de trabajo haya ido a otro sitio y los trabajos pues ahí tendréis todo nuestro apoyo, porque al final, además, los intereses y los derechos de los trabajadores son los de todos. Estáis defendiendo el derecho de todos y también la calidad del transporte público. Y también estaremos con esos trabajadores del, del tren turístico para sí. que esos puestos de trabajo no, no se pierdan medio, claro. y no se pierdan los suyos directamente. Claro. Porque todo ese trabajo hace falta en el transporte público de Granada. pues muchísimas gracias nada siempre a ti siempre. Y a vosotros por pues, estar también bien pendientes de las necesidades de nuestro transporte muchas gracias